Cae primeiro o reino de Deus e a su justiça, y e tudo más vos será acrecentado. Aleluya, aleluya. Purifica, Señor, mi corazón y mis labios para que pueda proclamar dignamente tu Santo Evangelio en un de Padre de Filho y de Espíritu Santo. Oh Señor, esté ya con vos. Está no meio de nós Proclamação da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Marcos Glória a vós Senhor São Marcos capítulo 12 versículo 35 al versículo 37 En cuanto ensinaba no templo Jesús preguntó como dicen los escribas que el Cristo es el Filho de David el propio David movido pelo el Espíritu Santo falou. O Señor dice a mi Señor: te a mi direita, até que eu ponha teus enemigos debajo de teus pés. Si o propio Davi o llama Señor, como entonces él puede ser su filho? Y e a numerosa multidão o escuchaba. Con un placer, en las palabras de este santo evangelio, se perdoados nuestros pecados. Palabra de salvación. Gloria a vos, Señor. Pueden sentar, por favor, hermanos y hermanas. Estamos en el capítulo 11 de Tobías y tenemos esta cura de Tobit. Y Tobias, propiamente siendo el filho, que he enviado, que le he confiado toda una dimensión de familia. Ya tenemos anticipadamente, antes de esta secuencia, tenemos ese velo detalle de una oración propiamente de Tobias y de Sara. A desgracia, a dimensión propiamente, como maldición, una mujer que ha sufrido y dentro de esta dimensión tenemos a, a un anjo llamado Rafael que va a hacer posible que aconteza la alegría porque Rafael sabemos que significa de oscura y tenemos este bello detalle que hoy nos podemos eh, Pensar y profundizar más en nuestra vida La cura La cura de Dios Es mucho más especial Que incluso la misma cura humana Porque la cura humana Puede nos tirar el cáncer VIH Puede nos tirar una gripe Tal vez, pero es limitado Es limitado, al final eso no nos da certeza de que aquilo nos dejará más alegres o más preparados para vivir a dimensión del valor de familia, tenemos una mujer, una mamá que con un corazón, una mujer que sabe, conoce y sente porque es seu filho, y a la sentadilla hoy va a tener este regreso de un hijo. cuando nos demos una misión a un filio o confiemos a alguien una misión de familia confiemos de verdad tenemos que confiar de verdad para que aconteza y los hijos puedan tener estas experiencias de solidón no de silencio con Dios de experiencias carigmáticas de Dios por medio de sus anjos teniendo presente este detalle, comenzamos en el versículo 5 Dice así Ana estaba sentada, observando el camino por donde viría el hijo Percibió que ella viña y dice al Pai Teofilio está llegando. Él la percebeu. Percebir es, es obra divina, fruto de una oración. No nos cansemos de olhar con esperanza. Aún más longe, o más que podamos ir y ver, o más longe, siempre habrá alguien por vir. Olhar para, para cima y olhar Principalmente a verdade. Por isso vai dizer: disse Rafael a Tobias, antes que ele se aproximasse de seu pai, sei que os olhos dele vão se abrir. Aplica-lhe aos olhos o feu do peixe, e o remédio fará encolher e cair as manchas brancas que cegam seus olhos. En otras palabras, ten fe. Yo sé que vos ama a seu Pai. Yo sé que usted tiene un corazón de hijo. Por eso te pido que hagas esto. Y, ¿qué va a acontecer, Realmente, acontece un detalle de hijo a Pai. Teu Pai recobrará la vista y verá de nuevo a luz. A luz. Ana veio a seu encontro e lançou-se o pescoço do filho, dizendo: O contrário do pai misericordioso. O pai, no caso, o filho vai e o pai sai, correndo. Vemos aqui, no caso, por ser mulher, na mulher essa expressão maternal de Deus, uma expressão de Deus. Que se pindura de nosotros cuando nos procuramos principalmente, saramos a vida interior, porque a vida interior, amada familia, es lo que nos hace ser peregrinos, peregrinos felices. De ahí que dice: Ana veía a su encuentro y lanzóse al pescozo del hijo diciendo: Filio, estoy vendo, agora puedo morir. Posso morir. A su esperanza de ella, se percibe que en no su interior, ella quería no ir con Dios sin antes ver su Filio. Y pose a llorar. Llorar, un llorar de Mãe, porque sabe que significa ausencia de un Filio, un llorar de María, porque sabe que significa sentir Navidad. la vida, mas al mismo tiempo, ver el regreso de un hijo con una madurez, con una experiencia que ahora se torna completa y a de un casal que soube dar a su hijo un buen camino. Claro, Tobit levantóse tropezando, salió para la puerta del patio, Tobias corrió a su encuentro. Allí va a ser en un sentido analógico tenemos un filio pródigo, Él no va a entrar. Él no va a entrar. Este filio no es pródigo, mas por ver, ter feito su amizón, él ven con toda una alegría de ter realizado. ¿O que o papá y pidió? ¿O qué, papá y pidió? Y él ven va a ser un contrario lo que y Ele vem porque sabe que seu pai não tem capacidade de enxergar Mas ele não está olhando isso Está enxergando o valor do que seu pai Tobias levantou-se, disse, tropeçando, O anjo já tinha falado para Tobias, para Tobias o que ia fazer Tobias correu a seu encontro Com o feio do peixe em uma das mãos Sopró Nos olhos Y abrazando Dice Coraje Meu Pai Coraje Aplicó-lhe entonces remedio Que cosa linda Remedio sabemos que Es propiamente a cura do anjo Porque San Rafael No caso del anjo Gabriel Perdón, San Rafael Él se llama cura de Dios Dios cura cuando nos hacemos a su voluntad, Dios limpa nos a cuando no sabemos llevar para frente as nuestras buenas decisiones que Dios nos da. Coraje. Lémbrense que esa, esa palabra acontece en Jesús cuando se despede le dice coraje, yo vencí al mundo. Porque una persona de fe no puede ser cobarde, tiene que ser corajosa para ver a dimensión do Pai, a misión do Filho y a vida do Espíritu Santo. aplicó un entonces o remedio, esperó, serenidad, paciencia, un poco. Y con ambas as mãos fez con que se voltassem las manchas brancas dos cantos. De sus ojos Ahora ven el sentido Tan humano Y tan divino vendo el propio Filho Tobit va a hacer una oración Tobit lanzó a Su pescozo Y llorando dice Estoy viendo Te mi Filho Luz de mis ojos Y dice Ainda bendito Bendito es Dios, bendito su grande nombre, o Dios de Abraham, y e bendito todos sus seus santos anjos, Rafael, por todos, por toda eternidad, aquí dice pelos séculos, vamos a traducir, por toda eternidad, porque diante de Dios nos no pasamos, nos so Entramos a un momento maravilloso. Mas a eternidad no começa lá. A grandeza da cura comienza aquí. A grandeza do paraíso está en esta Eucaristía. Pues Deus sabe tirar das coisas ruins, cosas boas. Mas Deus nunca fará do bom algo ruim, nunca. Deus nunca fará do amor. O contrario, Dios puede tirar de una doenza una cosa buena mas nunca o contrario, porque Dios es amor. Tobit y Ana, su mujer, entraron a casa felices y contentes, haciendo qué, lobando a Dios, lobando a Dios, con un corazón inmensamente preenchido. Seducido y conducido por los valores del Evangelio, felices ya no se comprenderemos por el Evangelio, porque cuando hablamos de felicidad, hablamos de benaventurados os de corazón limpio, porque verán Dios, serán capaces de enxergar, serán capaces de ver, no con los ojos humanos, mas con los ojos de la fe. Serán capaces de ayudar, aunque estén doentes. Serán capaces de amar, aunque estén discapacitados en la vida. E eso es valioso que nos presenta la palabra de Dios para nuestra vida. Marcos, teniendo esa dimensión y sabiendo que los que estamos aquí somos ya evangelizados, conocemos propiamente la dimensión lo que Jesús es, Jesús está encima de todo, Jesús no es alguien que ven suplir a David, no, Jesús es mucho mayor que David, toda la homilia los hebreos, allí vemos toda esta dimensión de Dios, mucho mayor que un um ángel, mucho mayor que un um arcángel, mucho mayor que cualquier, y e hoy por eso hace esta pregunta. En cuanto ensinaba En no templo, Jesús preguntó: ¿Cómo dicen los escribas que o Cristo es hijo de David? El propio David, movido pelo espíritu, no por él, movido por otro. Causa, efecto, circunstancia, esencia y materia propio edu espíritu, no de David. Movido pelo Espíritu Santo, falou, y e falou con coraje movido pelo Espíritu Santo, no movido pelas suas meras capacidades. O Señor dice a mi Señor: Séntate a mi direita, hasta que yo ponga teus enemigos debaixo de tus pés. Si o propio David o llama Señor, como entonces me le puede ser su filho? Más claro, es para aclarar a dimensión mesiánica. Jesús, filio de David, ten compasión de mí. Es claro, y es necesario que nos tengamos un criterio de que Jesús no es un nuevo David, no, es un Mesías por excelencia. Por eso es este trecho, el es fue tirado del Antiguo Testamento y colocado aquí. O evangelista tenahugo a nos dizer: Nos ya estamos en una nueva alianza. Es aquí lo que no celebramos ontem, Pela Gracia de Dios. A solenidad del cuerpo y del sangre de Jesús. Que nos ayueliamos, que participamos de esta solenidad, porque es el día más importante. No porque un de todos los días que nos hacen vivir dentro de la Eucaristía, o sentido pascal, a pasión, a morte y a resurrección. Porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Hoy tenía esta experiencia de fui a a un... una hermanucía. María eh, que fue una menina muy conocida eh, en la comunidad y yo vi a su hija que era filia, hija ella eh, está en la santa casa de Uriños y cuando me falaron ontem que tenía entrado para isso, no me siente triste. Otras veces cuando alguien falece, eh, yo siento tristeza, primero porque a veces son personas que no dio para llegar a conversar con ellas. Otras, porque tive esa oportunidad, más, a gente conoce sus realidades, y a gente sabe también cómo es que vamos. Mas esta hermanos, a último, último diálogo que yo tuve con ella, yo eh, fui a, a confesar en su casa y e a colocar los santos ojos. Y e ella me dice, Padre, yo rezo siempre por usted. Yo rezo siempre por, por todos los sacerdotes. Yo rezo siempre por las personas necesitadas. Y e una mujer que siempre andaba con su oxígeno para la y e para acá, más. Eh, Siempre con el terzo en la mano. Y siempre fue una mujer ativa en la comunidad. Claro que cuando ella ficó doente, a filia, la llevó rápido para oriños para poder ayudar, fue entubada. Y a gente ficou sabiendo, intenté acompañar, pero eh, después me aconteció, la partió, y hoy son las pocas veces que eh, me alegro, me alegro porque es bien diferente ver a alguien que en la vida sube ser alegre solo por el Señor, una buena mãe, una buena vovó, comprensiva, una mujer activa en la fe, y e além de sus enfermedades que carregó durante mucho tiempo en sua vida fueron oraciones para aquel que sufría. cualquier persona. Su hija iba na la santa casa, volvía y e ahora quien está doente, quien entró la? dame un nombre, dame aquello, yo voy rezar ahora por esa persona. Yo sentí realmente alegría y e agradecí a Dios porque la conocí y e también falei para su hija no te castigues vosé fiz mas ahora deja que Dios te cure vos ten que llorar, llora no guardes tus lágrimas llora porque vos filia Más que tus lágrimas se tornen esperanza a mamá no va ella no está lá siendo castigada Pela, está pasando por una purificación, más por amor, sin duda. Es muy, muy diferente cuando nos tenemos esta oportunidad, de sacerdotes, de tener ese encuentro, de tener ese detalle, de ser conducidos por Dios en nuestra vida. Yo me sentí realmente, las oraciones que yo hice, las hice con, con alegría. No tuve ningún sentido de un sentimiento de, de perca como sacerdote Porque he tenido otros momentos donde a gente ve que una perca mas hoy yo vi para mí y para, como pastor para esta mujer Yo solo agradecer a Dios por tener oportunidad oportunidad de tener esta mujer Como pedra viva en una comunidad de fe Dar una filia para la vida de misión dar una filia para vida eh, como jefe, eh, incluso lá en Oriños, hoy ya no, por la situación de la presión, era jefe que conducía el COVID y todo el lado. Y aquella filia perdió incluso en lo que lutaba, cuántos no salvó, pelos cuidados que hacía, fruto de un cuidado de la y por otro lado, tener que perder en una enfermedad en la cual ella lutaba, se esforzaba. Y a veces la vida es un juego, y es donde nos tenemos que no jugar con la vida, no brincar con la vida, saberla degustar, sabernos ser capaces de ir al encuentro del hermano capaces de llegar cansados y preguntar a otro: ¿Cómo estás?, capaces de decir a San Rafael: Oye, Cura mi corazón, cura mi olhar. Dame la capacidad de enxergar más adentro de tu corazón. Dame la capacidad de curar con mis manos. A quien pueda complementar, complementar con amor. A quien pueda abrazar todos los días. Si estoy con alguien, y yo puedo estar con él. Abraza, abraza. -o. Si o vos se va a mujer, como con todo su corazón, con todo su pensamiento. Mas que no pase este día en vano, bon. Sagrado Corazón de Jesús, nos temos confianza en vos, Inmaculado Corazón de María, sella nuestra protección.